Este nuestro estudio es un estudio de análisis, de observación como docentes de la Universidad Autónoma del Estado de México, Campus Ameca -Ameca. Este nosotros el título que decidimos eh, ponerle a esta presentación, nuevas tecnologías y nos hacemos la pregunta nuevos aprendizajes realmente nos está llevando este, este cambio en el mundo digital a que los estudiantes tengan nuevos aprendizajes o bien es una problemática a la que nos vamos a enfrentar los docentes y los alumnos ¿no? están involucrados en estas situaciones. Durante la práctica docente hemos logrado identificar precisamente esta problemática, que las tecnologías, el uso de las tecnologías es muy bueno, la información este, la información al día los alumnos involucrados el manejo de material, pero ¿hasta dónde está eh, siendo eh, este material y este uso de tecnologías bueno para los estudiantes? Realmente les está... Eh, aportando a su aprendizaje o estamos aislándonos de manera que los alumnos trabajan, trabajan, se meten a las redes sociales, se meten a conocer información, pero a veces información que ni siquiera es analizada ni comprobada si, si realmente es cierto lo que están bajando de información. Y por otra parte, como los alumnos se meten tanto en las redes sociales que están perdiendo este contacto con el ser humano, con los compañeros, con los padres, con los docentes. Entonces, por un lado estamos viendo estos beneficios y por otro lado se está perdiendo esa comunicación del ser humano y que bueno, yo creo que a la larga y en la las observaciones que hemos tenido, este, nos va a tener eh, este medio de comunicación tan eficiente y tan actualizado, nos va a generar problemas o bien nos está generando problemas que podemos eh, darnos cuenta en nuestro entorno social. Yo quiero hacer un comentario acerca de todo lo que se está hablando ahorita en tu presentación y yo soy docente, soy tecnóloga también, yo me meto mucho en este medio de las clases virtuales, utilizar las redes sociales... Este, incluso yo por ejemplo ahorita tengo un grupo abierto en Facebook no estoy dando clases pero estoy aquí y mis chicos me están enviando este algunos mensajitos por Facebook que si sí no le entendí esto que si sí no le entendí aquello bueno yo creo que definitivamente aquí el docente su función principal siempre va a ser el guía o sea no debemos de perder ese enfoque como docentes nosotros vamos a guiar todos estos recursos que están a nuestra mano para lograr un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, pues que el alumno cumpla con esas competencias profesionales, con esas eh, competencias transversales, etc. Estamos ya... Respecto a dónde vamos con todo este recurso la tecnología, pues es amplio el, el espectro que hay, ¿verdad? ¿no? Pero me llama la atención el hecho de que el lado humano, que a veces se deja un lado, ¿qué está sucediendo con el hecho de que se están adquiriendo competencias bueno, hay un, hay un personaje por ahí que escribió una teoría del conectivismo o conexionismo que dice que todos estamos conectados con todo el hecho de que la persona por ejemplo, utilice eh, diversas herramientas tecnológicas también implica un cambio de cerebro en las conexiones, conexiones neurológicas o neuronales que se hacen eso implica que hay un desarrollo biológico, fisiológico en, en, en el ser pero el lado humano, ¿dónde queda? Ah, yo creo que implica estudios serios eh, para saber hasta dónde estamos perdiendo esta, esta situación como seres humanos. Pero en la experiencia docente creo que sí podemos detectarlo. En cuestiones de, de actitudes y de habilidades propias del ser humano podemos darnos cuenta que la comunicación tan importante y tan esencial en la formación de nosotros como seres humanos esa es una realidad y, y que a lo mejor no implica ni grandes estudios lo podemos, nos podemos dar cuenta, eh, poner un ejemplo tan vago como en una familia a veces están en la casa y se están comunicando por teléfono o sea, dices eso es terrible eh, en las aulas cuando tienen el compañero a dos bancas le están mandando mensaje entonces esa comunicación tan fundamental del ser humano creo que sí la estamos perdiendo, ese contacto, el hecho de decirle a alguien, no sé, a lo mejor los jóvenes, uno que trabaja con adolescentes, que, que un chico, digo, nosotros somos otras generaciones, que algún chico se atreviera a decirle a una niña que qué linda está, que le gusta, se lo prefiere mandárselo vía mensaje o vía correo a decírselo personalmente. Claro, entonces se trata de que pierdas una cosa a costa de la otra, ¿no? Entonces, si pudiéramos desarrollar todas estas habilidades para comunicarnos a través de las tecnologías, pero sin sacrificar este contacto cara a cara, pues seríamos seres humanos más ricos, más completos, más multifacéticos, ¿no? Entonces...